Por muy buenos que sean, si los virtuosos de una orquesta tocan asincrónicamente, lo único que escuchamos es solo una parte de la pieza. Cada profesional en el equipo necesita instrucciones claras para poder tocar en los momentos adecuados para crear un tejido melódico. Por eso es preciso el director de orquesta, que coordina actividades y asegura que aunque haya fallos, la representación siga adelante. Del mismo modo, un data center existe para asegurar que los datos de una empresa se mantengan seguros y siempre disponibles. Para las empresas, sus datos son su negocio, como el comercio electrónico, la banca o los laboratorios de investigación. Igual que un director de orquesta, en el data center hay que asegurar todo lo que sea necesario para que la información esté siempre actualizada y accesible. Pero no termina ahí. Igual que en el teatro, donde hay técnicos, acomodadores, taquilleros y muchos más aportando algo al espectáculo, hace falta cuidar el lugar donde transcurre la función. Por eso, B-Jumper amplía la oferta para el Data Center, creando el concepto de inteligencia relacional, donde todo está conectado y sincronizado a través del DECIM, concepto nuevo en el mercado donde B Jumper destaca como líder. Esta solución integral para el control de CPDs une los mundos de IT y facilities en un punto único de gestión. B-Jumper, con presencia en Europa, África y América, es una de las pocas empresas que tiene la experiencia y la capacidad demostrada en la implantación de DECIM en data centers con características tier 3 y tier 4. A través de Bijamper Care se asegura la presencia experta en todas las etapas de la optimización del data center antes, durante y tras la implantación del DZIM. El objetivo de Bitjumper es sencillo, alinear la gestión del data center con la arquitectura del negocio, aportando una ventaja competitiva a sus clientes. Para conseguir esta meta, Bitjumper, además de trabajar con la tecnología Decim más avanzada, invierte en ingeniería propia como el desarrollo de soluciones de realidad aumentada. Bitjumper une el mundo virtual de la información y la arquitectura de negocios con el mundo real de la infraestructura física. Con esta mejora operativa, las empresas disponen de información fiable para la toma de decisiones. Todo se unifica, todo se mide, todo se relaciona. B-Jumper. Sincronía asegurada.